Buen dimarts, bienvenidos y bienvenidos a la semana de artesanía de Cataluña. ¿Os he preguntado el impacto que pot tener la artesanía en el mundo a nivel ambiental, económico y social? Yo os lo jo yo? Muy positivo. Malgrat que artesanía y contemporaneidad, de entrada, semblar un oxímoron, los valors que marquen el seu ADN marquen també tendència. Si no, ficeu-vos en el amigo lector. Construir amb l'art arte de la forja combinado con la potencia contemporánea del Lázaro. artesanía y contemporaneidad, porque la artesanía puede salvar el mundo. Buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de la Semana de Artesanía de Cataluña. Aquí año, como ya sabéis, durante la, la situación del COVID estem fent todas les, les nuestras actividades virtuales y esperem que las estéis gaudiendo. Eh, comencé comencemos amb, amb la conferencia del Jacques Rey, al cap de, de Relaciones Estratégicas de la Michelangelo Foundation, que ha la amabilidad de, de prepararnos esta conferencia sobre el impacto positivo que la, que la producción y el consumo de artesanía puede tener en mundo. Eh, això va molt alineat amb, amb el que ja sabeu que té aquest setmana artesania d'enguany de que artesanía pot salvar Entonces, món. Doncs bé el Jackson nos explicará amb totes les activitats que fa la fundació que ella ja ens presentarà, com per exemple a Homo eh, eh, i les seves relacions que tenen arreu del món en diferents països, a, a, a nivel de col·laboració tan institucional com amb escoles, com amb, com amb diferents artesans. Uh, com pot efectivament, donc, ajudar a compot la artesanía, efectivamente, donde se a mejorar el mundo. También tendremos a trabajar en una amiga así a la al coordinador de relaciones estratégicas de la Miquel Angel Foundation, el Florian Bernard, que nos ayudará al tema també, de, de las preguntas que se fer al final. Recordeu que podeu deixar las vuestras preguntas en el chat y al final de la conferencia, el JAX mirará a contestar las que siguen possibles. A don Resmes, Jacques, agradeceros muchísimo eh, vuestra participación, eh, tanto a ti personalmente como a todo el equipo de la Fundación Miguel Ángelo por, por querer participar de nuestra Semana de Artesanía de Cataluña. Nos hace muchísima ilusión que estéis aquí y quedan con muchas ganas de escucharte. Adelante. Gracias. Muy, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de compartir esta conferencia con ustedes en este día. Da, da, uh, soy, disculpe, mi pobre castellano, pero voy a tratar de, de hablar en castellano. Creo que es mejor para todos. Queremos agradecer a Artesanía Cataluña, Generalidad de Cataluña y SECAM, por esta organización, estamos muy contentos de participar. Y, eh, gracias, queremos agradecer a David también, David Pazés, por esta organización y todo su, su equipo. Eh, entonces, voy a ver el placer de presentar a usted nuestra fundación y de ver cómo esta fundación y sus acciones funcionan con el, el, el concepto de la conferencia que ustedes están haciendo. Entonces, Florian, si quieres poner... Ok. Gracias. Entonces, eh, estamos trabajando para una fundación que se llama Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. Esta fundación es una fundación no profitable que está basada en Geneva, en Suiza y que está encargada de promover el eh, craft, el design en todo el mundo. Esta fundación fue fundada por dos personas, el señor Rupert y el señor Franco Colony en 2016. So hace cuatro, un poco más de cuatro años que estamos trabajando. El señor uh, Johan Rupert es un importante empresario sudafricano sud y que es el presidente del grupo suizo Richmond Internacional. Y el señor Franco Coloni es un empresario y un autor italiano que estaba en el antiguo Consejo Delegado de Cartier Nacional. Estas dos personas son personas que han trabajado toda su vid vida en el lujo y aquí le place las cosas excelentes, las cosas extraordinarias, las cosas raras. Entonces es muy importante entender que ellos dos han decidido de hacer esta fundación para eh, buscar los talentos en todo el mundo, empezando con Europa. Entonces, ¿quién somos realmente? La misión de esta fundación es promover, perpetuar la artesanía, fortalecer sus vínculos con el mundo del diseño y garantizar su continuidad. En realidad, queremos identificar talentos de craft en todo el mundo, queremos proteger estos craft, estos artesanos y queremos promover con, con grandes eventos, son los tres realmente orientación de los dos uh, fundadores. Tiene usted que saber que el señor Coloni hace 25 años que él está trabajando en Italia. Eh, ha ponido su, su fortuna en una fundación que se llama Fundación Coloni de Investieri d'Arte y hace 25 años que este señor está protegiendo promoviendo el, el craft los artesanos de, de Italia ese sobre este trabajo italiano que la fundación Michelangelo ha, está, fue creada fue fundada para tener los ejemplos italianos y ponerlos a nivel mundial. nivel mundial, porque la misión de la Fundación es mundial. Por el momento, desde cuatro años, hemos decidido hacer la Fundación y de trabajar sobre los países de Europa, porque ya hay muchos talentos, hay mucha creación y creatividad, y queremos promover esas. Pero el futuro será... De hacer una fundación dedicada al mundo entero y a los artesanos del mundo entero. Cuáles son nuestros valores. Lo que los dos, estos dos fundadores les gustan las cosas excelencia es, es sobre, es, son sobre criterios de excelencia que han fundado la fundación Michelangelo. Entonces, el director general, nuestro director general, que es el señor Alberto Cavalli, que está también el director general de la Fundación Colonia en, en Italia, ha, ha hecho, un, un, con la Universidad de Milano, ha hecho un, un libro que se llama el Master Touch y que está tratando de ver cuáles son los criterios de excelencia para definir qué es un artesano. Es importante, un máster. Entonces, usted ven aquí que hay 11 criterios diferentes a que son los talentos, formación, innovación, competencia, savoir-faire, interpretación, tradición, anticipado, territorio. Es un, una cosa, una sorta de, de lenguaje común para describir el trabajo excepcional de los maestros artesanos de todo el mundo. So, no es un, biblio, es un biblio, es solamente una una definición que hemos hecho para discutir con todos, es decir, que hay criterios y que podemos definir estos criterios por definir maestro artesano, otro artesano, etc. Pero es una forma de, de discusión y de lenguaje común entre nosotros todos. Entonces, tenemos una visión pan europea para el sector de la artesanía. Desde cuatro años nuestro equipo en la Fundación Michelangelo ha, ha viajado en todos los países de Europa, los 30 países de Europa, para ver la gente, para encontrarla, para entender lo que es artesanías, lo que es craft, lo que es design, es importante de entender. Y hemos encontrado fundaciones privadas, hemos encontrado... Uh, organización pública o para pública hemos encontrado la escuela de, de arte aplicado o de design hemos encontrado también museo de, orca, de arte aplicado y de design y todo esto, este mundo del artesano del design son la gente que conocen los artesanos que conocen el mundo del artesano. entonces con ellos con discusión con ellos Hemos creado una red, un network de organización. Ahora tenemos un poco más que 95, quizá 100 organizaciones en todos los países de Europa. Que es muy interesante porque la gente hace la, la, la misma cosa, pero no, no se conocen. Y un del, del, del, del proyecto de la fundación es que toda esta gente funciona juntos, trabaja juntos, porque la unión hace la fuerza. Entonces es lo que hacemos, encontrar a la gente, eh, ayudar, eh, ayudar a toda esa organización a trabajar juntos sobre acciones comunes para el futuro y para el placer, el bonheur de los de los, de los artesanos. En, en España ahora tenemos ahora mismo cinco, cinco miembros españoles. Ahí. el tradicional EOI Fondesarte, que siempre ha trabajando con nosotros desde tres o cuatro años, la Escuela Massana, que nos ayuda mucho en, en, en algunas uh, organizaciones que vamos a hablar, el Museo del Diseño de Barcelona, que es un nuevo nombre bienvenido, el IED de Madrid y una nueva asociación que se llama Asociación Contemporánea de Artes y Oficio en Madrid y que va a existir y tratar de promover el contemporary craft, porque el país es muy, es muy rico, muy uh, rico de, de artesanos, pero hay muchas cosas que la gente en Europa no conoce. Todas esta organización esta asociación nueva va a hacer que la gente europea o mundial al futuro conozca lo que pasa en España y hacer acciones bien determinadas en, en el país, en, el, en España. Uh, tenemos varias acciones, hay algunas acciones que, que ustedes lo ven aquí, que son eventos, que, que son importantes eventos en el mundo para hablar de crafts, de, de, de artesanía y de diseño. Hay tu, toda una parte sobre el desarrollo de los jóvenes. Hay programas artesanos también. Hay publicaciones que hay, hacemos nosotros o que eh, sponsor, estamos los sponsores. Y hay el fantástico Homo Guide que es, que es nuevo, que fue la, lanzado el, el septiembre 17, hace muy poco y que es muy interesante para promover la artesanía en el mundo entero. Son, son las acciones sobre estamos. Uh, hablando de promoción de los artesanos hace dos años fue en venís el Homo Faber, que se llama Homo Faber Event, en 2018, que es Homo Faber, el, el título de la exhibición estaba Crafting a more human future, es hacer artesanía con una mentalidad humana. Es muy importante porque la fundación trata de estar muy humana, muy bienveillante con toda la gente. Eso es, es importante. Y el éxito de esta, de esta exhibición fue grande, mu mucho más grande que esperábamos. Había eh, cerca de 63 mil visitantes con... 480 artesanos y diseñadores de 30, 35 países europeos. Había 91 artesanos demostrando en live sus conocimientos, con 85 oficios y más de 300 técnicos. Y había, sobre todo, 900 obras e imágenes que vienen de. Toda Europa entera. Muy importante, muy atractivo. También había un. un no, perdón, otro, uh, sí, también había uh, un ambasador que estaba un concepto de la fundación para proponer a estudiantes europeos de 26 instituciones de estar los guidos de las 16 exposiciones de, de Venice. Es muy importante que los jóvenes se impliquen en este desarrollo, porque tenemos el sentido realmente que no es una pequeña moda o un hobby. Hay jóvenes que hoy están, están muy interesados a ver el trabajo de los artesanos, porque no lo conoces, y piensan ellos que están interesados en hacerlo y que hay job, hay, hay empleos por el futuro, realmente. La exposición fue 16 áreas de exposición con el con la moda, con el sport, con los, los, los artesanos en danger. Había más de 4.000 metros cuadrados con tres muy conocidos curadores o, o design, arquitecto design. So, that's homo uh, that. Representación española había como 12 artesanos y talleres, como Antoni Cornela, Artesania Munos, José Luis Bazán, Pepe, por los íntimos, Santiago Valverde López, Liadro, etc. Y habían cuatro Young Ambassadors que están propuestos para la Escuela de la Mazana en Barcelona, con quien, lo he dicho antes, estamos haciendo acciones juntos muy, muy interesante. Entonces, ahora... Hablamos del Homo Faber Guide, que probablemente durante esta periodo difícil de pandemia, de sanitario difícil, hemos trabajado con una equipa de 10 jóvenes en Geneva y de 50 contribuidores en toda parte de Europa. Hemos trabajado y lanzado un guide, una digital platform que se llama Homo Faber Guide, y si quiere usted ir sobre esta, esta plataforma, hay que hacer homofaberguide.com. Esa ese, ese plataforma es importantísimo por el futuro y por, por la ayuda de los artesanos. Eh, hay un pequeño video de cal, eh, un minuto o menos para just hablar de este guide. So, creo que de su lado you. Parece que no la tenemos todavía, ¿sí? no, okay, perfecto. No lo hemos visto, pero sabe que yo que usted lo ha visto. Entonces, Florian, go ahead. Ok, Homo Faber Guide. Como le dije antes, es una plataforma digital original que permite a los usuarios descubrir una selección de los mejores artesanos de Europa, así como lugares dedicados al artesanía. Es un portal Actualizable, gratis, alimentado por nuevos contenidos cada semana. Esta plataforma eh, conecta a los amantes del arte, coleccionistas, clientes, galerias, viajeros curiosos y diseñadores con la excelencia de la artesanía del continente. Pero es abierto a todo, todo puede entrar. Hay, es interesante de ver que en esta plataforma hay diferentes entradas por tema ocupación u ubicación o país o ciudad entonces por ejemplo puede ver artesanos, puede ver manufacturas puede ver galerías shop vamos a ver antes es un proyecto de la Michelangelo, pero que es dedicado dedicado al, al artesano y que todos alláan puede ver puede entender puede ver Puede, uh, puede trabajar con. Para descubrir esta guía, es una experiencia, hay que hacer homofaberguide.com y esta aplicación es disponible con homofaberguide.com o a través de las aplicaciones de Apple Store o de Google Play Store. Es completamente abierta y gratis, como le digo. Es posibilidad también de crear una cuenta personal para darle a mi gusto, a mi gusta a vuestro artesanos y lugares favoritos, como un trip o una cosa así de guardar a vuestros artesanos y lugares preferidos y también de compartir vuestra recomendación con amigos o con profesionales con quienes ustedes están trabajando Como he dicho antes también hoy la plataforma tiene más de 6 650 artesanos, que son también Maestro o Rising Star, que son dos niveles de artesanos. Tiene 40 manufacturas, 80 museos, 150 galerías y tiendas y 300 experiencias en 25 países. Es dedicada a Europa por el momento, por el futuro será mundial. Hay 58 profesiones con 12 materiales. Eh, una cosa importante también es que esta, esta digital plataforma es eh, eh, recomendados y aprobada por eh, 20, más que 20 ahora city ambassadors, que son personas que pueden estar un journalist que puede estar un arquitecto, un designer o otra que a quien le gusta, le encanta la, la, ¿cómo dice? la, la, la artesana de, de excelencia que quiere compartir con todos su pasión y su recomendación. Eh, cada semana esta, esta lista está completa. Tenemos un objetivo de presentar un poco más de mil artesanos y cubrir toda Europa durante el año 20, 2021. Por el futuro... Después vamos a, de, a desarrollar la plataforma por el mundo entero. A este momento, en, la España es muy bien cubierta muy bien con 48 artesanos ya en la plataforma, dos city ambassadors, y quiero hacer mi salud a Tomás Allá, que es nuestro querido eh, ambasador por Madrid, y la señora Ana María vasca con su, con su filia, Patricia Medina por Sevilla y estamos ahora buscando un embajador por, por Barcelona para la Cataluña. Entonces las recomendaciones son bienvenidas. El guide también tiene cuatro museos, tiene dos tiendas, tiene una galería y tres, eh, tres experiencias. Entonces, muy, y si, si usted quiere practicar con la plataforma va a ver eh, hay que buscar España el país. La ciudad o cualquier, o un, un, un, un artesano en, parti, en particular. Por ejemplo, si usted toma el, la Silvia Caballero y María Vidagán en Valencia, están haciendo cesteras con el poi el material, trabajan con un material local, el esparto, manera sostenible de trabajar con la técnica tradicional, adoptándolo una forma contemporánea de creación. Eso este es muy importante porque es el principio mismo de lo que estamos buscando, es hacer artesano con, que están creador o que trabajan con creador para hacer contemporary craft, arte, uh, artesanía contemporánea que tiene un futuro y que puede también placer a los jóvenes. Y entonces, si quiere ver, puede ir con ver el trabajo. El interview, las obras de un artesano en particular. También hay el señor Jordi Ribas Ross en Mallorca, que es banista, que tiene cursos disponibles. Entonces una persona puede saber qué tipo de curso, qué precio por el curso. Están haciendo piezas creadas a medida. Y puede también descubrir su perfil. Malón, uh, uh, uh, uh, sobre la, la Michelangelo. La, la, la, la, la, Ah, la plataforma digital perdón todos la gente, la gente puede enviar su propia candidatura a través del Master Touch Evaluation Tool dos palabras sobre el Evaluation Tool hemos hecho con el principio de los criterios de excelencia nuestra equipo en Geneva ha desarrollado un tool de evaluación sobre estos criterios entonces todos Gente, todos los artesanos pueden ir sobre, con este Evaluation Tool sobre la Fundación para ver y para evaluar, evaluarse también. Hay que ir sobre el, el um, sitio uh, de la MichelangeloFoundation.org y puedes and, uh, and be también a uh, trabajar con nosotros sobre, so, so, sobre eso. Eh, ¿Qué hay que decir otro? Bueno, esta es la presentación en general de la Fundación y como lo hemos hablado con los organizadores, con David, hay una correlación muy grande entre el trabajo en la misión de los fundadores de la Fundación Michelangelo con, con el concepto y la, la, la, la reflexión de esta conferencia cuando estamos hablando de ambiental, de económica y de societal, porque ambiental, estamos desarrollando realmente una comunidad de, de artesanos en la Europa entera, en el futuro, en el mundo entero. Todos los actores del artesano están trabajando localmente y hay ahora una posibilidad de trabajar juntos, de saber lo que ...cada organización en su país está haciendo y de saber también lo que la fundación está desarrollando para aplicar cosas o acciones que están hechas para la fundación a nivel europeo en el país. Entonces es una ambiance una comunidad eh, eh, general. Do, do, una cosa interesante, un ministro de Cultura cuando ha visto la exhibición de Venice en 2018... El señor Lang, que estaba un ministro de la cultura muy, muy interesante, ha dicho: yo, yo he visto uh, la Europa de, del artisanio. Está existiendo. Entonces es importante de desarrollar y de trabajar con la Europa del artisanio, uh, nosotros. A nivel económico también, creo que el artisanio ha, ha, ha un futuro importantísimo porque. La artesanía es el lujo del futuro, es durable, es sostenible. Hay realmente también con la joven, con los jóvenes, con la, la, la, la joven genera, generación, hay un, un deseo de conocer más la artesanía y de buscar quizás de buscar uh, nuevos empleos, nuevos jobs uh, con la cosa bien hecha, que es el, el, el principio mismo de la artesanía, de la artesanía de excelencia. Y también societal porque da a nuestras vidas, a todas nuestras vidas, don un senso, don un, hay vectores de integración. Eh, por ejemplo, hay eh, ejemplo de migrantes que están artesanas que pueden recorrer Re, re, recover un, un, un, un job con con, con, um, con uh, la plataforma con um, la Michelangelo Foundation. Entonces, como estamos identificando, queremos identificar, queremos proteger, queremos promover toda esta Europa y este, el mundo de, de artesanos, creo que estamos en un momento, en un momento muy importante porque con esta pandemia, con esta eh, recesión económica, creemos que es un buen momento muy importante donde mucha gente está pensando un poco diferente, están pensando al, al auténtico, no al efemero, pero al auténtico y cre, creemos que los artesanos, el valor, la, la valor humana de los artesanos, el valor de las obras que están haciendo, hay un momento que es un momento muy importante. Es un, es un momento donde nosotros realmente queremos profitar para desarrollar el artesano contemporáneo en todo el mundo. Bueno, es más o menos lo más importante que queremos decir. Eh, creo que Podemos hablar o hablar cuestiones ya, o respuestas, no sé, hace ese momento. David, creo que uh, hemos cubierto las la acciones de la Fundación y espero que le gusta a todo el mundo nuestro desarrollo y nuestro nuestro, nuestro amor de la artesanía. Gracias, Jax. Muchas gracias. Eh, muy interesante, como siempre, el trabajo que hace... Espera, que pongo el vídeo. El trabajo que hace la, la Fundación Ángelo, Como tú bien explicabas, estáis al, en, en un momento ¿no? de, en el que estáis dedicando muchos esfuerzos a, a haceros una idea ¿no? del mapa de instituciones y de, de agentes públicos y privados que pueden ayudar a crear un poco, fortalecer todo, ¿no? todo, todo el sector de la artesanía a nivel europeo y, y mundial. Es, es un trabajo muy valioso el que estáis haciendo y, y qué decir de los grandes eventos que estáis, que estáis eh, organizando como Homo Faber, ¿no? que nos inspiran a todos y que creo que están creando un antes y un después y, y situándose como un, una cita imprescindible, ineludible de la artesanía contemporánea. Eh, desde luego eso va a ayudar a, a que el mundo a que, a que el papel de la artesanía en el mundo tenga más peso y, y en mi humilde opinión eso sería mejorar el mundo. No es salvarlo eh, como pretendemos, pero, pero mejorarlo seguro. Eh, eh, quería decirte que, eh, me atrevo a hablar en el nombre del Centro de, de la Artesanía para decirte que nos haría mucha ilusión eh, Poder ayudaros a encontrar un embajador para, para Cataluña, que, eh, contar con nosotros para eso, eh, porque tenemos una base de datos en la que podemos, podemos compartir información con vosotros. Si hacéis alguna propuesta interesante, seguro que sí. Te emplazo a que hagamos una reunión sobre eso. Sí. Con, y, con, mucho gusto, con mucho gusto para la recomendación y también para trabajar juntos sobre la oportunidad de tener Artisania Cataluña como miembro de la Fundación Michelangelo. Es muy importante sí. por, la, por la Cataluña y por nosotros, porque usted conoce muy bien el, el mundo del, del artesanio de, de esta región y tenemos que trabajar juntos y al menos de estudiar esta oportunidad de tener Artesania Cataluña en la el, en el red del MICA Angelo Foundation. Sí, sí, sí, por favor, nos, nos gustaría mucho formar parte de esa red. También nos, mm, le emplazo a poner, a, a trabajarnos para, para poder hacer eso posible. Eh, como decía, muchísimas gracias Jax por el esfuerzo que sé que has hecho eh, en hacer además la conferencia en castellano. Eh, <risa> pero, Muchas gracias. Bueno, pero tengo que ¿no? practicar, tengo que venir a hablar de la, la acción y tengo que practicar mi castellano. Muy bien, muy bien, aquí te esperamos. Exact, exact. Y sí tenemos una pregunta en la que nos preguntan si, si pueden ser miembros de la Michelangelo Foundation, asociaciones de artesanos. Por ejemplo, la Asociación Española de Sombrería hace la pregunta. ¿Eso es posible? ¿Cualquier asociación puede pasar a ser socia o miembros? En general no hay en la, en la organización asociación especial de un, de, un, de un trabajo, de un craft. Es más organización que está encargada de diferentes crafts. Porque si empezamos así, es siempre difícil porque va a estar muchas, muchas organizaciones que son especialidades en un material especial. Entonces estamos muy más buscando organización que tratan de materia en general que de materia, una materia especial, pero bueno, hay que ver porque no, no, no es un no, no es un sí, hay que entender la organización de ver lo que están haciendo o quizás sobre una actividad muy especial de pensar a una actividad muy especial, entonces un summer school por ejemplo o, o otras cosas dedicadas a, a la a la materia o a la especialidad de la organización, pero hay varias posibilidades con las acciones que estamos manejando, hay varias posibilidades de hacer partnership y de uh -huh. hacer socios sobre una uh -huh. acción particular. Lo, lo que apunta tu respuesta me parece muy interesante porque para que podamos entender todos, o sea, vosotros que sois una fundación privada, que es decir, todas las entidades que te, o asociaciones que, te, que trabajamos para, ¿no? para un sector o una zona geográfica concreta, pues, eh, bueno, tenemos nuestra propia visión, ¿no? en nuestro caso como administración pública, de un poco ordenar y normativizar los, los oficios artesanos, pero vuestra, vuestra visión, que es, que es paneuropea e internacional, y además privada. Me gustaría saber cómo, después de toda la información que habéis recolectado y esta visión a vista de pájaro más, más amplia que tenéis, cómo, cómo entendéis los, la clasificación de los oficios artesanos por materiales o por oficios, por especialidades. La organización de los members. ¿tú sí. Bueno, los members son organizaciones que están encargadas en general de artesanos, no de un material especial, ¿ves? Pero, como te dices, hay, hay que ver cuáles son las acciones que podemos hacer en un, en un, en un concepto especial. Hay que ver. Por ejemplo, cuando hacemos un Summer School, lo podemos hacer con una organización que está especializada en una actividad particular. En Portugal, por ejemplo, estamos estudiando con una organización local, local en Lule, en Algarve, en el sur en el Sur para ver lo, una, un Summer School con una organización especial. Entonces, es un partnership particular sobre una acción que se llama uh, Summer School. Hay otra cosa que se llama Red List, vamos a hablar en otra, otra vez, que es buscando todos los uh, artesanos que son en gran danger, en, uh, que son en peligro de, de muerte. Uh -huh. Entonces, podemos hacer... La Michelangelo accione con una organización local que es dedicada a un uh, artesano en real uh, de peligro de, de, de muerte. Todas uh -huh. esas cosas, como tenemos varios contenidos, podemos organizar partnership o, o colaboración local o especial sobre un, un, un concepto particular. ¿ves? Uh -huh. Pero en general los members son que cobran diferentes materiales, pero que son de una localmente uh, trabajando en, en, en, en, el, en el país también. Uh -huh. veo, veo que como fundación tocáis realmente todo el espectro de la artesanía, porque en una misma respuesta me estabas hablando de la Summer School, de la, de la Escuela de Verano, ¿no? que este programa que hacéis con estudiantes en, como tú el nombrabas el de Portugal, ¿no? Que si no recuerdo mal era de cestería, ¿verdad? Uh -huh. eh, o, y a la vez, en la misma frase, casi me has puesto eh, la idea de, de un oficio en extinción, que está desapareciendo. Entonces, uh -huh. es, es curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo estáis trabajando con, con los dos extremos, ¿no? Con uh -huh. la gente joven que está aprendiendo oficios tradicionales, pero que los, contempor los contemporiza, ¿no? y les da un toque, seguramente, que ahora, ahora me dirás, más vinculado con el mundo del arte, del diseño y de la excelencia, ¿no? Uh -huh. Y cómo, por otro lado, estáis detectando en diferentes regiones europeas eh, oficios que, que queda muy poca gente practicándolos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo veis que eso puede, puede casar...? Bueno, no sé si. No, eh, David, no, no creo que haya ninguna contradicción en este, en este sentido. ¿sí? ¿Ves? No, no, no. La fundación, no fundación es tratar de, de ver en cuál, en cual, en cualquier lugar puede, podemos ayudar lo que pasa. Cuando hay, cuando hay artesana en, en, en real peligro, podemos ayudar haciendo las cosas. Cuando hay jóvenes que no conocen artesanía podemos ayudar de un otro lado. Entonces, no es el gran tecado, no sé cómo se dice en español, pero hace todo con un contento bastante estricto, con acciones bastante bien definidas, queremos ayudar, lo más que podemos ayudar en todas las acciones de la Fundación. Jóvenes que descubren o artesanos que están en peligro de, de, de muerte, queremos ayudar. Entonces, es, es así la extracción. Al, al, al momento que quedamos uh, en línea con la misión, que es identificar artesanos, uh, proteger y promover, estamos, en, uh, en, uh, estamos ok con, con, con, con la misión. Uh -huh. Entonces, hay ahora más prioridad. Hay que saber que hay más prioridad porque con este problema sanitario, con también el problema económico, no podemos, uh, se dice en francés, currir tú les liebre a la vez. Que, que quiere decir, no podemos ir en todos los lugares, hay prioridad. Las prioridades... Podemos todo a la vez, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. La prioridad ahora son dos cosas que los fundadores quieren, nosotros que no, que no trabajamos más, es la Homo Faber, la Homo Faber Event de Venís, del año próximo, que no hemos hablado, que es del 9 de septiembre hasta el 26 de septiembre en Venice next, uh, el año próximo, mm -hmm. que llamamos Homo, Homo Faber Event, con un guest star que es el Japón, que es muy mm -hmm. importante porque hay, hay el asunto de Living Treasures, de, tresor, sí. y de Los tesoros vivientes. Están haciendo las cosas maravillosas que quizás vamos a tener con nosotros. Son trésor vivos, son Living Treasures con nosotros, sí. y al menos las obras de Living trésor. Entonces, tenemos la prioridad del Homofaber Event del año próximo y el Homofaber Guide, que es la, digital, la plataforma digital que ayuda inmediatamente a los artisanos. Es muy interesante porque los que están, los que están en, el, en, la, en la plataforma son muy contentos y quieren a mejorar los, los fotos, los videos, los links, los ciclos Instagram. Es mm -hmm. bueno. Y también la gente que no está, espero, que quieren ir, porque eh, puede ver que hay una promoción del artesano a través de la plataforma digital. Entonces, las dos prioridades son estas dos, Homo Faber Event, Homo Faber Guide, por el año que viene el año uh -huh. próximo. Pero también hay los, uh, los artesanos en peligro de muerte, hay el label de Master of Art, hay uh, escuela, Summer School, hay varias cosas que podemos uh, desarrollar, partnership, locales partnership, con la ayuda de, de sponsor loco, local, sponsor también. Uh -huh. Es importante. No sé si... Ma, mi mi contesta es, es correcta. Sí, eso. sí, sí, muy bien. Yo estaba, mira, te escuchaba, estaba pensando también, en, eh, sobre todo en la gente joven ¿no? que recibiese en esta Summer School, eh, ¿qué visión tiene de la artesanía? Es decir, ¿cómo creen ellos que pueden incidir en, en hacer algo bueno para, para, para el mundo? ¿no? Siguiendo con el lema de la Semana de Artesanía. Eh, ¿Por qué deciden ser artesanos? ¿Qué, qué, qué os dicen? ¿Es por, ¿Es por algo de vocación personal? ¿Es porque creen que realmente van a poder aportar algo a... a, ¿tú, estás de los a jóvenes? ¿Tú estás hablando de los jóvenes? Sí, vas, sí, sí. principalmente. Me, me podría servir que respondieras también de, de, de artesanos ya totalmente profesionalizados si tenéis información, ¿eh? pero me, me hace especial gracia no los jóvenes que empiezan y que van al summer school porque suelen ser los que tienen la visión como más utópica de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y están no, en un momento... No es una utopía, preocupado. David. Hay una cosa es que hace cinco años que estamos trabajando, o cuatro o más, de, un poco menos de cinco años. Los jóvenes no es solamente una moda, ¿eh? no es una persona que dice, estoy cansado y el sábado en la mañana voy a aprender a hacer cerámica o vinista es una cosa mucho más profunda que, que, que, que, que existe al momento y que hemos visto. Son gentes que dicen... Porque al principio, en, en los países latinos, la gente o la familia dicen, hace tu diploma y si no tiene diploma, va a estar, va a hacer cosas, aprendiz eh, manual. Estaba una, casa, una cosa, una sorta de frustración del labor al mano. Ahora la gente, las cosas están cambiando porque hay gente que son llen, jóvenes que son llenos de diplomas, diplomas que son como nosotros al frente de una computadora, computadora y que están haciendo ¿qué hago yo así? Hay otras cosas que hacer y están descubriendo no como un hobby, sino como otra oportunidad de vida, oportunidad de vida importante para hacer cosas con la mano. Con la inteligencia de la mano del corazón. Son cosas muy importantes. Es un movimiento que, es no, que no es una moda, es una cosa fundamental. Y la pandemia está pujando este tema. Porque hay mucha gente que dice: ¿Qué voy a quedarme en ciudad donde la vida es imposible? Quiero ir a la campaña, quiso, voy a a tratar de, de, de estar un ebanista o un ceramista, tú, tú ves, es una cosa bastante profunda que hemos visto. Y cuando hemos hecho la summer school, por ejemplo, había una, una, un, un joven que estaba en una escuela en Varsovia, en Polonia de, de design, que quiere ver tocar la, la basquetería en Portugal. La, la, sí, la basketry, vanería, no sé cómo se llama. Festería, dice. festería. Sí, sí. Y ella estaba totalmente entusiasta que con su pasado, corto pasado, pasado de design, puede tocar la materia. estaba trabajando con un maestro sobre un basket, sobre una cosa. Es muy interesante lo que pasa. No, no es una moda, ¿eh? es un movimiento que tenemos que ampurar que tenemos que desarrollar. Con los jóvenes. Tenemos que ir a Europa, hablar con la Comisión Europea para dar dinero a jóvenes que quieren buscar otro otra trabajo, en trabajo de la mano, el trabajo de la ciudad. Es un, es un movimiento realmente. ¿eh? No es sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Esto lo estamos viendo aquí también. Y de hecho, en, en aprovecho para explicar que esta semana también tenemos la muestra de audiovisuales. Eh, sobre artesanía en la Musea Internacional eh, que, que estamos haciendo en Filmin, y que en ese sentido va a alguno de las piezas audiovisuales, ¿no? de esta gente joven que uh -huh. tiene estudios superiores, eh, temas de diseño, y que, y que quieren pasar un poco del digital al táctil. ¿no? La gente necesita tocar, necesita hacer, volver a hacer cosas en mayúsculas. El, ¿no? el digital es un ayudo. La materia, la mano, la materia, es, la, la es una materia. herramienta. Sin duda, sin duda esta actitud y esta cultura que está viniendo, y como tú bien dices, no es una moda, eh, es una cultura que ha llegado para quedarse, va a mejorar el mundo de alguna manera, estoy seguro. Estoy sí, sí, seguro que... The crafting a more human future, es el tema de la exhibición, pero es crafting a more human future for, for todos, for los jóvenes, for... Lo, viejos no me gusta de hablar de viejos pero los artesanos que nunca uh, fueron felicitado por el trabajo nunca sí, es sí, que sí. están buscando jóvenes para transmitir un taller o para transmitir un savoir un know-how cosas así hay que poner estos mundos juntos sí por supuesto, por supuesto. la experiencia y, y la, la experiencia y, y los nuevos conocimientos no sí, sí. Eh, David, eh, hay una cosa que quiero insistir al final sorry es uh, eh, Mixar los artesanios, el savoir-faire tradicional con la creatividad, es muy importante. Tú tienes, sí. tienes artesanos que son creadores y tú tienes artesanos que no, no son creadores porque tienen un uh, fantástico know-how. Y hay que poner cosas juntos, por los jóvenes, pero por el futuro del artesanio, realmente. Sí. Y el, el, la exhibición que, que hacemos en Milano, al Salón del Móvil, que se llama Doppia Firma, es la double signature, es un artesano con un designer y nosotros pedimos una obra a los dos para mostrar que fantástico know-how con, con creación un poco loca, hace una obra que tiene un futuro y que los jóvenes pueden hacer, puede pueden puede entender y, y gustar. ¿ves? Es importante. Y la Fundación se llama Fundación de Michelangelo for Creativity and Craft Magic. Son las dos nociones que son importantes por el futuro de la artesanía, realmente. Sí, sí. Realmente comentamos siempre ¿no? Los, de los jóvenes porque, como tú dices, es, es, es solo el futuro, es solo la semilla. Y nosotros, por ejemplo, como institución, que vela por, por el presente y por el futuro de la artesanía, ¿no? pues tenemos que, que preocuparnos, escucharlos y ver lo que viene. Sí, y, sí. y si podemos adelantarnos, sí. pues todavía mejor. Sí, sí, nosotros queremos ayudar todo este movimiento con sí. ustedes, especialmente sí. en Cataluña. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para decir que magnífico vuestro proyecto de doble firma que tuve la ocasión de ver. En, en Revelaciones en París y, y de verdad que lo que surge de ahí es, es impresionante. Animo a todas las personas que nos estén escuchando a entrar en vuestra web y curiosear en los resultados de, de ese programa de doppia firma. Muy bien, no que sé que si tenemos. Una... Tenemos que hacer una doppia firma en, en castellano. Eh, pues sí, estamos. En, en Cataluña, perdón. Una sí, vez. sí, sí, podemos, o, podemos o hacerlo. portal de la exhibición. Cómo tú a exportar la exhibición de Irlanda, uh -huh. hay que exportar una exhibición de doble firma con ustedes en Barcelona. Estaremos encantados de recibirla. Ok, super. No sé si tenemos alguna pregunta más. Yo no la veo. Si no, iríamos acabando. Y podemos podemos uh, hacer uh, contesta por mail, por el futuro también. Uh, la gente puede ir sobre los links de la... Uh -huh. de la, la, la Miquel Foundation y podemos seguir uh, escribiendo uh -huh. muy, muy bien, bien. Jax, pues mm, no, hay, no tenemos más preguntas de momento, si nos llegan más adelante te las enviaremos. Sure. Eh, agradecerte de nuevo que tu participación en la Semana, en la semana de Artesanía de Cataluña, es, estamos muy felices de que la Fundación Michelangelo Ángelo eh, hayáis podido participar y seguimos trabajando eh, con proyectos en común pronto. Sí, con mucho placer. Muchas gracias. Que, vaya bien por oh, wow. que, que se protejan bien todos eh, por el futuro del artesano. Muy bien, lo gracias. haremos. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo.